Incendio de la 4 de noviembre de la 19. Fuerte incendio. Un tanque de gas explotó. Pila, pila, pueblo, pila. 4 de noviembre de la 19. Incendio. Recién llegaron los bomberos ya cuando está todo quemado. Incendio <tose> la gente está lo está afuera. Ya se oye, yeah, ya. Yeah, Aparte yeah. que explate el tonque de gas, ahí sí se juega